Dándole un giro a, a los temas que hemos venido tratando eh, en las intervenciones que hemos hecho, eh, que ha sido básicamente política y un tema no menos importante y fundamental para la vida y la convivencia de los, de los ciudadanos, del hombre y de la permanencia de la especie y del mundo. Hablar del tema medioambiental, contaminación, las afecciones que causan o que hacen de manera directa que nuestro país y el mundo, pero yéndonos de manera directa a los que nos compete y a las acciones que se deben ser sometidas a través de las instituciones, a través de ese deber que tienen los ciudadanos para el cumplimiento y la preservación del medio ambiente. ese comportamiento social que tienen, que debemos de tener, de no cometer o someter acciones que vayan en contra del mismo las actividades industriales, minera, eh, el daño del suelo, la contaminación, el abuso de, las de sacar las tierras de los ríos, el tirar las basuras a las calles y ese comportamiento que nosotros debemos de asumir y entender que de manera directa nuestras acciones, independientemente de que hay un rol, hay un órgano rector que rige todo lo que tiene que ver con medio ambiente, nosotros como ciudadanos jugamos un papel fundamental. Si no hay un régimen de consecuencias o hay un ministerio o una institución que no es muy contundente a la hora de sancionar o tomar acciones para la preservación del mismo, el medio ambiente al que me refiero, nosotros debemos de entender y hacer que nuestros hijos, la familia, la sociedad sepa que el día a día nuestro que hacer desde levantarnos y cepillarnos y dejar una llave abierta, desde salir y tirar las basuras a las calles, el ir eh, los fines de semana al río y usted dejar las basuras ahí a propósito de estas temperaturas calientes donde los ciudadanos se se desplazan a las playas, los ríos y que dejan los desechos eh, ahí tirados sin importar las consecuencias de esto, porque no lo vemos de manera directa, esa afección que le causamos. Hay cinco aspectos fundamentales que a la hora de hablar de medio ambiente nosotros tenemos que tener en cuenta. Cito, el ordenamiento territorial, cuando no tenemos eh, una el incumplimiento, cuando tenemos el incumplimiento de las normas o normativas que rigen este ordenamiento, que no hay eh, o hay una regulación y no es cumplida a cabalidad y que a través tampoco de las instituciones no hay un régimen para quienes no cumplen con este ordenamiento territorial y todo lo que tiene que ver con la ley de ordenamiento en nuestro país, es una de las afecciones que quiero citar. Otro aspecto, la gestión de desechos sólidas, la deficiencia en el manejo de los residuos, cómo manejar desde desde nuestro hogar, escuche bien, desde nuestro hogar, cómo usted hasta conserva, cómo eh, la basura usted la divide, cómo usted desde su hogar puede eh, también guardar artículos que no necesariamente tienen que ir al zafacón pero también a través de los ayuntamientos y el manejo de los desechos, de los residuos y el manejo eh, eficaz de las basuras, de las recogidas de basuras de estas que llegan a los vertederos. Eh, San Francisco de Macorís y tantos eh, vertederos del país que alrededor de, son 300 54, alrededor de 237 vertederos en un estudio de medio ambiente, donde nos dice que se estima que en el país tenemos 354, como dije, de esos 237, se estima que la mayoría de los espacios se deposita a cielo abierto, sin ningún tratamiento ni control. Ustedes saben lo que conlleva usted tener vertederos a cielo abierto, no tener un tratamiento de donde cae la basura y el Mira, daño Carolina, que causa. Son por cada 136 kilómetros cuadrados que tiene el país, hay un vertedero. Tú sabes, somos un país pequeño, 48 sí. mil kilómetros. Cuando tú divides eso en esa cantidad de vertederos por cada 136 kilómetros cuadrados, que es un poquito, hay un vertedero contaminando acuíferos. Sin y ningún también ordenamiento. Arriba, sin el ningún. aire. Mira y saber que la zona turística de Puerto Plata, para poner un caso crítico, recibe y despide al turista y al que disfruta de las playas cruceros. del norte. Y a, y a pocos metros, los cruceros están más cerca del vertedero que los hoteles. ¿Hay otro aspecto? Eso es peor, sí. todavía, porque es un tránsito, es un ciudadano circulante de un día, de dos días, que entra a la ciudad y tiene que pasar eso. Sí. Y no hemos sabido inteligir un plan que verdaderamente devuelva un manejo responsable con la zona turística que debemos preservar porque genera recursos y divisa al país. Sí. Señores, si no fuera por nosotros mismos los dominicanos fuera de aquí, tuviéramos todo. Sí, sí. Hay otro aspecto que, que debemos de citar cuando hablamos de medio ambiente, la deforestación, el descontrol que existe eh, en que ciudadanos van a los ríos, sacan las arenas en la parte fronteriza, eh, sabemos el negocio millonario que existe en esta zona y que no se sabe a quién buscar. ¿Quiénes son los que reciben ingresos de esa tala de árboles que llega a Haití? Vemos, hemos visto mapas. Por ese ejemplo de ese sí. horno de carbón? Sí. ¿Tú sabes quién aparece exportando carbón? Haití. Haití, pero de manera directa, ¿quiénes son? Porque... No, no, no, es que lo producen aquí. Es una empresa, son empresas que producen el carbón. Y nosotros estamos también como exportadores de carbón. ¿Tú te imaginas? pero con qué regulación, cómo se hace. Vemos eh, fotos, si ustedes la pueden buscar eh, en, las, eh, en el internet, la diferencia que se ve de años eh, de República Dominicana y cómo ha ido afectando la tala de árboles. Se ve casi vacío, parece eh, un desierto. Y hemos visto que se han incautado, hubo un, eh, una información hace ya unos meses, unos años, eh, fulvio, eh, no sé si recuerdas la fecha específica, donde alrededor de 18 mil sacos de carbón fueron sí, incautados. Sí, sí. Esto es gravísimo, amigos televidentes. Y los ciudadanos pensamos que la deforestación, el calentamiento global, la irresponsabilidad de nosotros en el desperdicio del agua, la construcción de, de casas, de la industria en lugares donde no es permitido, cerca de los ríos, como vimos en Las Guaranas, la situación de construcción que, que están haciendo, y todos eh, otros aspectos que nosotros conocemos que se dan día a día. Y al final del tema me gustaría eh, preguntarle a Fulvio, como... Eh, representante de medio ambiente, ¿qué acciones contundentes se supone que está o que debe de tomar el ministerio en relación a un tema tan neurágico, tan vital en la vida de un país, de sus ciudadanos? Me, es, eh, la contaminación ambiental, la, eh, el, la preservación del medio ambiente es casi igual que la vida, sin un medio ambiente donde los ciudadanos no puedan convivir de manera eh, adecuada, donde no haya árboles, donde los cambios climáticos, donde vemos bueno. estos cambios de temporadas, de que llueve cuando no tiene que llover, estos terremotos que vemos en diferentes partes del mundo, es a raíz del cambio climático. ¿Qué te puedo decir, Carolina? Y al final me gustaría que me responda ya eh, casi cierro, Fulvio, porque quiero que me dé una sí, buena sí, respuesta no. de aliento, eh, por decirlo de alguna manera, manera y eh, veía un estudio donde se entrevistaron alrededor de 10 instituciones que tienen que ver de manera directa con medio ambiente y ellos citaban una serie de aspectos eh, fundamentales que hay que tener en cuenta en estos temas y ponen como número uno entre estos expertos del área de medio ambiente el tema educación, como decía en principio el gobierno debe de tener sus políticas y como las tenemos establecidas, pero de que estén establecidas y de que se ejerzan, o de que esas eh, ordenanzas o esas leyes sean cumplidas a cabalidad, con quienes, no solo ciudadanos, sino con empresas, industrias, área de la minería, deforestación y todo lo que tiene que ver con el daño al medio ambiente, de que haya un régimen de consecuencias para los ciudadanos y empresarios de que, que contaminan el medio ambiente, educación sobre todo, tenemos ese órgano regulador medio ambiente Ahora bien, si no cumple con lo que tiene que cumplir en un 80 o 90% eh, o en el que tiene que cumplir, que es un 100%, nosotros como ciudadanos debemos de educarnos, debemos de educar a nuestros hijos. Y repito, usted se levantó, se, se, se está cepillando, se está bañando, cierre la ducha, usted se comió algo, no tire la basura. Yo veo personas que bajan el cristal de su vehículo para tirar basura a las calles. Una persona que comete este tipo de acto debe de ser sancionado. A, a propósito pero de ese... Lo viste ayer el, el camionero... El, el señor, el, por en, Dios. Ve, el camión está limpiecito por fuera, pero eh, eh, qué alma tan sucia tiene. Ese señor no tiene una conciencia ciudadana, ciudadana, no tiene un respeto por su ciudad, por su país. Debe de ser sometido y dar un ejemplo. Así como él, hay muchos en Santiago. En un momento el alcalde actual, el señor Abel... Inició una campaña ya de manera directa como alcaldía para concientizar a los ciudadanos y le caía atrás a esos ciudadanos que venían, que tiraban la basura en las calles, los niños... Si destapa algo, usted enséñele que no es a la calle que va. Usted no gana nada con tener su casa limpiecita y no sacar la basura cuando tiene que sacarla. Pero también tenemos la situación de sectores, y aquí hemos visto las denuncias, y sentimos la denuncia de los ciudadanos cuando no les recogen la basura en, en sus hogares, pero entonces usted va a tener una contaminación dentro y fuera, porque no hay una respuesta directa de algunas comunidades que no reciben el, ser, el servicio como debe de ser. Me respondes la pregunta, ahora sí voy contigo Fulvio. <risa> sabemos la situación de medio ambiente en República Dominicana eh, las descabelladas acciones de empresas que sacan las arenas de los ríos en la parte fronteriza con la tala de árboles eh, también lo que tiene que ver con acciones como estas para irnos de manera más directa, el mercado municipal todo esto es medio ambiente, es ruido, es medio ambiente porque usted está dañando la paz, la armonía de un ambiente o de ciudadanos que están tranquilos y usted llega con un eh, vehículo con unos decibeles altísimos, en su hogar también enciende la música y afecta a todo ese entorno ambiental de la zona. La pregunta es la siguiente, acciones contundentes de medio ambiente en relación a la problemática ambiental en nuestro país. Es muy grave y digo que nosotros como ciudadanos debemos de entender que nuestras acciones afectan de manera directa al medio ambiente y que es algo que nosotros debemos de cuidar, de preservar, porque la vida no es posible sin un ambiente, sin un medio ambiente adecuado.